Ese puntito enfrente voy a dejar que mi mirada poco a poco vuelva a concentrarse en el aquí, el ahora. Y dejar que ese punto me ayude a sentir mi corazón cada vez más lleno de luz, que ayude a mi mente a ir a ese punto esencial y todo el fluir de cualquier otro pensamiento Ponerle un punto final y disfrutar de este agradable momento. Darme este regalo de tranquilidad, un rocío de paz para el alma para mi mente y mi corazón, cada vez más concentrada en ese punto de energía radiante, sintiendo como todo lo que siento y pienso, poco a poco, se sincroniza en una armonía de paz. Y poco a poco hoy regresando a un agradable estado profunda natural y fácilmente relajado. Sentir ese punto radiante de energía llenando de luz al ser. Y como cada músculo. Cada fibra de mi cuerpo va entrando a un estado natural de relajación, cada vez más profundo, cada vez más agradablemente tranquilo. Y este punto radiante de paz Recorre cada rincón de mi ser Refrescando Recargando y haciéndome vibrar aún más profundamente en calma, en serenidad y observo por unos breves instantes mi propia mente Cada vez más tranquila, cada vez más concentrada en ese punto radiante de luz espiritual que soy yo, el alma, Más allá de este cuerpo, yo el alma, el ser espiritual que le da vida al cuerpo, voy sintiéndome más liviano. más brillante y luminoso en una absoluta concentración en este estado donde mi mente se vuelve totalmente clara mi aliada ayudándome a sentir aún más tranquila, aún más serena. Voy a visualizarme a mí misma en el hermoso espacio espiritual. De donde procedo yo el alma, el cielo, mundo de las almas, parandam, nirvana, en ese espacio donde soy totalmente libre en mi forma de energía espiritual, en el más agradable silencio, más allá de cualquier ruido, incluso más allá. De la influencia de cualquier energía negativa. Este hermoso lugar. Es de una pureza total. Yo el alma. Estoy en mi forma original. De paz. De amor. De alegría y de absoluta pureza. Aquí todas las almas están en su estado original de bondad, de armonía y reina un silencio tan profundo, aquí yo misma, el alma que soy, expreso lo que soy en mi potencial máximo pero de forma natural ya no necesito tener ni siquiera que pensar, aquí soy naturalmente lo que siempre he sido, esa alma. Brillante. Eterna. Única. Y profundamente. En paz. Yo. En mi máximo estado de paz. Disfruto y me libero de todos esos pensamientos del pasado. Como si este silencio tan agradable ayudara a quitar capas acumuladas en mi mente de todo lo viejo, incluso lo que pasó hoy, ya es parte del pasado. Y en este agradable lugar de pureza, soy capaz de limpiar, purificar y zambullirme en el más agradable silencio. Como si el tiempo mismo aquí ya no existiera. Y solo disfruto profunda e intensamente de esta paz. Aquí. Donde yo, el alma, soy capaz de percibir directamente a mi más bien amado, al ser que me conoce mejor que nadie, en todo el universo al alma suprema a Dios aquí en el nirvana yo la energía de paz que soy me siento tan cercana de la fuente de paz original, sentir al Ser Supremo como un océano radiante de paz. Sus rayos de paz envuelven a mi ser como si fuera un abrazo de paz que todo lo sana. Una paz que se vuelve supremamente intensa y que penetra el alma apaciguando, pacificando y recargando completamente mi ser y me siento a salvo, me siento acogida por el ser que me ama como nadie más en este mundo. El ser que jamás me hará daño. Siento su amor profundo. Ilimitado. Incondicional. Tan cerca de mí. Mi madre suprema, dulce, sabia, amorosa. Procurando nutrir todo lo que yo el alma necesito. Alimentando el amor, la alegría la esperanza en mi corazón y ayudándome a sentir la fuerza que late en mí, que soy yo. Como esa madre que ayuda a levantarse y me enseña a volar con mis propias alas. Al igual que una madre de un pichón. Le ayuda a vencer el temor. Y a darse cuenta. De lo maravilloso que es volar. Mi madre suprema. Me muestra mi propia libertad. Esta sensación. Infinita de absoluta paz, libre de todo el peso, la angustia y ataduras, absolutamente libre. Me siento a mí misma. Con esa agradable experiencia de libertad. Y siento mi madre suprema sabia. Dándome la luz para entender mi propio potencial despertándose, alimentando mi valentía y llenando mi corazón de tal forma que desborda amor. Desborda tranquilidad, tan lleno que nada ni nadie puede perturbarme. Ni la tierra misma moviéndose me perturba. Aquí, en esta cercanía con el Ser Supremo, como mi madre, como mi Padre Supremo, me siento absolutamente segura y se van sanando todo el dolor del pasado todas las expectativas sin cumplir aquí en este preciso instante el amor de mi Padre Supremo me llena tan completamente Tan absolutamente, que ya no hay vacío en mi corazón. Ya nada me hace falta. Ya las pequeñeces de esta vida se ven tan distantes, tan chiquititas. Y este amor se va volviendo cada vez más intenso, como un fuego que purifica, que ilumina toda la oscuridad, que despierta la valentía y que totalmente talmente clarifica mi corazón. Aquí, en este segundo, encontré el amor que tanto buscaba. Al fin, logro sentir esa conexión Eterna, natural, profunda, con mi padre, mi madre suprema, y siento que yo, el alma, es aquí donde pertenezco, este estado original en el más agradable silencio, en esta conexión suprema, intensa, de amor puro, yo, irradio amor al mundo, Esa luz de amor que recibo directo del alma suprema llena mi corazón y se desborda como un canal de amor hacia todo el planeta, como un rocío que refresca las almas que han sufrido tanto, que son como una luz guía para aquellos que han buscado por tantos lugares, tratando de experimentar este amor. y sentir desde el corazón como realmente el Alma Suprema está disponible para todos, su amor alcanza a todos desde el corazón, cada alma es digna de ser amada por Dios. Y puedo sentir esa semilla volviendo a germinar en los corazones de todas las almas en el mundo. En los corazones de las almas que tanto lo necesitan sentir. El perdón que solo el alma suprema puede dar, que sana el alma de toda la oscuridad, de la confusión, de sus propios actos, ese amor capaz de transformar, revertir. Y volver a despertar en el alma, la luz original de su ser. Y visualizar esas luces volviendo a brillar en todo el planeta. Volviendo a crear esa armonía original, dispersando la oscuridad. Y volviendo a brillar profundamente en cada corazón de las almas alrededor del mundo. Todos vuelven a sentir esta conexión. Cada alma. Siendo consciente de su propio ser. Hasta el planeta mismo, la tierra, el agua, el aire, el fuego, el éter, todos recargándose. De esta armonía y paz. Y sentir desde el corazón. Como yo el alma. A través de este cuerpo. Puedo aportar lo mejor de mí. A cada paso. A cada instante. Estar lista. Para traer luz en medio de la oscuridad. Y con esta dulce sensación de armonía. Poco a poco. Voy a volver a sentir mi cuerpo. Moviendo suavemente. Mis manos y mis pies. Vuelvo al la aquí y Ya la hora. Om Shanti. Bueno. Ahí vamos a terminar esta práctica de meditación. Estuvo interesante por acá en Costa Rica, las que estamos en Costa Rica, la tierra quiso ponernos a bailar, así que hay ayudarle a descargar esa energía, entonces vamos a leer como siempre, para terminar, un extracto de este libro buenísimo, de clases, y son extractos de clases de la que era nuestra directora mundial, que se llamaba Daddy Yankee, y ya va a cumplirse un año desde que dejó su cuerpo. Y salió Obstáculos en el camino. Entonces dice, los obstáculos son inevitables. Así pues, no te inquietes. Cualquier forma de preocupación merma tu fortaleza. Nunca consideres difícil una situación. Nunca preguntes, ¿por qué ha sucedido esto? Y nunca sientas que estás solo, sola. Recuerda, Dios está contigo y Dios te ofrece su apoyo. Dedícale un tiempo al silencio. El silencio. Detiene la confusión y así tu poder se restablecerá. Hay muchos obstáculos que se sobrevienen debido a tus propios errores. No te conviertas en el obstáculo de otro debido a los tuyos.